Yo me he quedado de verdad sorprendida con esta cifra. Cada 20 segundos se amputa una extremidad y en la mayoría de casos esto se debe a personas que padecen de diabetes, ¿no? Esto en el mundo, una cifra mundial. Un tema que vamos a conversar de inmediato con la doctora Judith Quispe Landeo, ella es médico internista de Alianza para Salvataje del Pie Diabético, con la que vamos a hablar de los cuidados, uh -huh. de lo que debemos de saber cuando tenemos quizás en casa un familiar con diabetes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Usted ha escrito un libro, además, sobre ese tema que lo trae a presentar. Sí, así es. Muy buen día. Gracias por la invitación. Eh, lo ha escrito muy bien. Cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo y la base de todo esto es la prevención, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se previene? Educando al paciente, ¿no? Eh, a través de este manual, este libro, son cuatro personajes y cada uno de ellos son personajes de la vida real, uh -huh. que ya sean por desconocimiento, o por falta de información de su médico, mm. o de repente ambos factores hacen que el paciente pues pueda llegar a una Doctora, amputación. Doctora, ¿por qué la diabetes se la agarra con nuestros pies? ¿No? Por decirlo de una manera coloquial, pero es que, claro, ¿qué tiene no. que ver el tema de la sangre con los y pies? ¿Por qué una explicación. Claro, o sea, no necesariamente la diabetes se agarra con los pies, son varios órganos, pero en este momento normalmente es periférico, distal, ¿no? A nivel de las arterias que irrigan los pies lo que es la, debajo de la rodilla, para explicarlo en términos más sencillos. Yeah. Entonces, debajo de la rodilla lo que pasa es que hay una pérdida de la sensibilidad que no solamente puede ser en los pies, también en las manos, pero es más frecuente en los pies. Yeah. Entonces, el paciente tiene disminución de la sensibilidad y puede caminar sobre de, que la playa recontra caliente, sí, piedras sí. calientes sí. o de repente quererse bañar ahora que estamos en época de invierno con agua muy caliente y el paciente... No siente, no tiene sentido. una quemadura. Claro. Entonces, el dolor es la sensación, digámoslo así, la señal de alerta que, que Dios ha brindado a todos, pero en este grupo de pacientes no lo percibe. Y, y, y por eso se articulan en muchos hospitales las unidades de pie diabético, ¿verdad? Es, así Para es. tratar específicamente así estas dolencias, que pueden ir, como bien señaló usted, desde una quemadura por uh -huh. falta de sensibilidad, un corte, una, o incluso un mal eh, corte de uñas. Eh, un golpe, y eso es a veces irreversible, porque las heridas no cierran con facilidad. Muy buena pregunta. El paciente diabético tiene tres componentes. Uno, su sistema inmunológico está disminuido, dicho en palabras sencillas. Cuando uno se corta, tiene una herida, eh, los leucocitos van a defendernos. Entonces, el diabético tiene sistema inmunológico disminuido. Eso hace que la infección pueda progresar. Uh -huh. Por otra parte, el grupo de pacientes diabéticos puede tener disminución del flujo sanguíneo. Al haber, te, al haber disminución del flujo sanguíneo, esto hace, pues, definitivamente que tampoco la lesión pueda cerrar, ¿no? Exacto. Y a ello la pérdida de la sensibilidad. Es como un trinomio, ¿no? Y si a esto uno le agrega, el componente y la base fundamental que es la educación y el paciente no tiene conocimiento de ello pues nos está, lo estamos exponiendo uh -huh. la idea de este manual de este libro de cómo salvar muéstrenos mi piel. por favor porque sí. yo creo que lo más importante aquí es sí, mostrar así es. lo que usted tiene dentro de este manual porque es. a ver mi papá por ejemplo es diabético Ajá. no es cierto y eh, imagino que en este momento hay muchas personas que nos están viendo y son diabéticas o tienen un familiar que padece de diabetes, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos brinda? Aterricemos el tema y demos recomendaciones. que recomendaciones. Básicamente, qué bueno. Primero que nada, el paciente diabético nunca debe caminar descalzo, uh -huh. por todo lo que les he mencionado. Uh -huh. Lo segundo, el corte de uñas, ¿no? Algunos lo hacen curvo, otros lo requieren de este, este, diferentes formas, no, ¿Cómo debe recto, es recto. recto. Y lo debe de hacer, ojo, el paciente diabético a veces tiene complicaciones también de la ratita ah, y no puede sí. ver. Sí, sí. Entonces, el pasado, paciente ¿no? diabético... Sí no debe de cortarse por sí si solo las uñas debe acudir con un personal o un familiar calificado no ya. lo otro es que debe de revisarse los pies diariamente al momento de lavarse los pies debe hacerlo siempre con agua fría o tibia debe hidratar sus pies diariamente con vaselina no hidratar debe exponer vaselina. no uh -huh. debe exponer el pie a fuentes de calor ah no yo tengo frío entonces me coloco agua caliente pongo lo las zapatillas Ajá, a propósito, que de eso. De pies. a propósito de eso, o de repente a mí me han dicho que con esta plantita se me baja el hinchazón de los pies y debe de evitar el paciente colocarse alcohol, agua oxigenada, implantes, me han dicho que para el hinchazón es bueno esto, entonces acuden a lo que lo, le comenta el uh -huh. vecino, le recomienda, le dice a mí me funcionó uh -huh. esto, pero el vecino no es diabético y tampoco es médico claro. entonces debe de, debemos aterrizar el en calzado, eso. el calzado es fundamental, porque los calzados deben de ser de punta redonda no deben ser cerrados no no deben tener taco y aquí hay un personaje, uno de ellos muéstralo por favor sí. aquí uno de ellos es este Juan y Juan le dice no hola, Ahí está acá yo soy chofer, ¿no? Le dice: Soy chofer y uso zapatos cerrados. Y vengo porque tengo una lesión en mis pies. Y describe la lesión, ¿no? Dónde está. Entonces, cada uno de estos personajes, Juan, milagros. Víctor y Pedro te describen una situación real, es un paciente claro, que ve venido... situación del día a día. Así es. Cuando o sea, ya hay una lesión en el sí. pie de un diabético, ¿qué es lo te, que tenemos que hacer? Inmediatamente acudir al personal calificado. O sea, inmediatamente... Claro. Echarse cremas así atención. que sí. la receta del vecino o no, otro que en, tuvo pie o me diabetes. han dicho que este callicida me va bien. Me pongo el callicida. Inmediato. Y al día siguiente es una lesión completamente... Ay, así es. Entonces, Inmediato. por otra parte es que el paciente... Muchos hay que... Hay que dar la doble mirada, o sea, no solamente que de la culpa del paciente. Cuando yo he conversado con muchos de ellos me dicen, pero mi doctor no me dijo, doctora, él nunca me dijo que yo no, no, podía, tener, no podía perder la sensibilidad, y luego le vuelvo a preguntar a otro paciente, doctora, yo no sabía eso. Si uh -huh. yo hubiera sabido eso, no hubiera usado este zapato bien. o esta sandalia. Uh -huh. Es una corresponsabilidad. Bien, Muy bien, doctora Quispe. Muchísimas gracias. No, y ahí ustedes... está entonces el aporte de su libro, uh -huh. ¿Cómo salvé mi pie? Lo uh -huh. pueden encontrar, imagino, en sus redes sociales. Sí, así Perfecto. es. La doctora Judith Quispe Landeo, médico internista de Alianza para Salvar el Pie Diabético. Estaba con nosotros.